Nunca se ha pensado en, en, las, en el pueblo Shriza como tal, como un pueblo. Nunca se pensó en el pueblo Ron como un pueblo. Eh, nunca se pensó eh, en el pueblo Lea como un pueblo. Entonces, este, pues la, la configuración política que tenemos actualmente, pues responde, responde a cuestiones históricas y políticas que nos dejaron de esa manera. ¿no? O sea, nadie se había nadie había pensado eh, que el pueblo shita fuese un pueblo, un solo pueblo que, que, debiera, que, de, que debiera tener una, una administración política propia, ¿no? o al menos delimitada en su propio, en su propio contexto y en su propia identidad shita. Entonces, pues yo creo que es muy reciente este, esta idea de que, de que, el, de que el pueblo Shriza es un pueblo y que puede tener una cohesión étnica. Y bueno, también, por ejemplo, este asunto de, de que los, las comunidades Shriza pertenecen, están divididas en diferentes eh, distritos, eh, distritos y también en diferentes cabeceras municipales. Eso también, pues, eh, supongo que responde a cuestiones históricas, a intereses políticos de, de épocas pasadas, no de, de, de separar a esta a esta etnia Shiza, que desde mi punto de vista, y como lo he venido manifestando en las otras sesiones del seminario, eh, pues es una etnia muy específica dentro del pueblo zapoteca. Eh, por ahí decíamos este, que, que el zapoteco es un grupo de lenguas, no es una, no es una lengua, ¿no? que es este lo que llaman variantes dialectales para nosotros, este... Pues es una lengua específica, ¿no? El Shriza es una lengua específica y usamos esta analogía de las lenguas romances para especificar que las lenguas zapotecas son muy específicas y que se limitan a un territorio muy específico. Entonces, pero es, un, es, un, es reciente que la propia gente eh, que pertenece a estas etnias esté planteando esta posibilidad. ¿no? De, de pensarnos como pueblo, como pueblo Shiza, y no solo como serranos o como rinconeros o como eh, no sé qué otras este, categorías tenemos en, en la administración, en la división política oficial, ¿no? Entonces, pues, esta es la, la intención de esta charla, de, de pensarnos como pueblo Shiza.